Chicos, que deciros, esto es mágico, vale, esto es, ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo, el tío más rico del mundo por tener esto y estar aquí, aquí donde estoy, vale, maravilloso. Chicos, segunda bajada, la era del puerto, ¿vale? Y disfrutar de, de este paisaje que, como digo hoy, es mágico. Hoy puedo ser, hoy puedo decir que soy el hombre más afortunado del mundo por estar aquí con un e-bike y, y este paisaje, ¿vale? Eh, lo dicho, seguramente esta ruta la suba en dos vídeos, ¿vale? Porque entender las, las climatologías que hay. Eh, no se puede bajar igual de rápido Esta bajada no la he hecho nunca No la conozco, no sé por dónde voy a ir Así va a ser más complicado eh, Seguirla Pero aún así voy a intentarlo Que podáis disfrutar tanto como yo ¿Vale? Vamos al lío Aparte también deciros Que no tengo apenas batería Ni en la cámara ¿No veis? aquí mira aquí. aquí hay aquí hay marcas vale o sea que estas son las marcas vamos a ver vale como veis aquí hay un cartel que os indica pues <coughs> la bajada que es la era del puerto, vale bueno, pues vamos a darle Una gozada. Una gozada, eh. Creo, creo decir, creo que al contrario también hay bajada, ¿vale? Pero bueno, nosotros queremos bajar al pueblo a bogarra. Ahora mismo la primera batería, llevo dos baterías en la cámara decir que se la, la fundido en un momento vale normalmente con una batería tengo bastante pero oh. yepa lo ¿No veis ahora mismo hay que bajar un poquito más más despacio pero bueno aquí es donde está lo bonito bonito de esta bajada que está encerrada en una senda muy cerrada y esto es lo bonito ¿vale? evidentemente al conocerte la, la bajada pues bajas más seguro ¿vale? Allá hay un pequeño drop que bueno, que lo podríamos haber hecho pero es lo que os digo no pueden la, la bajada, ¿vale? Pues hay que bajar un poquito más seguro. Luego hay muchas zonas de piedra donde con la nieve o la bici resbala, ¿vale? Aunque llevo unos neumáticos, llevo los Michelin will pues no sé cómo se comportará ante la nieve pero bueno la cuestión es que yo pase frío aquí y vosotros disfrutéis ¿vale? que es lo importante y siempre que salgamos bien parados ¿vale? que no tengamos ninguna caída y si tenemos una caída que no sea una caída importante, ¿vale? Veis esta zona, veis? Ahí mismo esta zona por aquí no ha bajado nadie. Lo que no entiendo es cómo habían allí marcas arriba, que supongo que habrán hecho la contraria, ¿vale? es maravilloso esto eh. bueno deciros que de momento estoy muy contento con los neumáticos los michelin e wheel tanto delantero como trasero vale Guau, wow. estoy viendo yo que esto es un bajadón, eh. Es un puto bajadón, eh digo y con la nieve aunque tiene su riesgo pero es otro modo diferente de, de enseñaros una bajada y cómo cambia eh, con con unas estas meteorológicas poco adversas oh. vale. Maravillado, oh. Oh. bueno, ya queda muy poquito, vamos para abajo. Al ir también solo, pues claro, tampoco bajas con confianza, porque oye, tienes una caída y, y según, como estés, pues un compañero te puede ayudar, puede avisar, sin embargo tú, pues nada. Divina. Oh, me ha dado el pegar una piedra, ¿veis? Deciros oh. ahora mismo que me duelen muchísimo las piernas dejado, me ha apartado un poco el trofeo porque bueno, estando en el estado que estamos, lo más normal es intentar estar en contacto con personas que normalmente no están en nuestro ciclo habitualmente. la pierna mismo me encanta vale? así que como digo en el vídeo de mis experiencias de mi experiencia con la piel ahí hay cosas que mejoraría pero bueno Bueno chicos, eh, espero que os haya gustado esta pedazo de ruta eh, Deciros que esta ruta, por favor, si eh, os la dejaré aquí abajo, ¿vale? Para que si alguno queréis hacerla, me, eh, podáis venir y hacerla Evidentemente, no vais a poder hacer con nieve si venís más tarde o, o tal eh, Otra cosa importante, por favor, darle a me gusta vale, a este vídeo porque creo que lo merece vale, Creo que es un vídeo con un gran material y está bien currado Compartidlo ¿vale? Con todas vuestras redes sociales Para que tenga Mayor difusión Y suscribiros al canal que es gratis vale.